Amigos, con las palabras del señor presidente Luis Abinader queda formalmente aperturada esta FITUR 2022. República Dominicana como socio de este importante acontecimiento. Se senta un precedente en la historia de República Dominicana. Por primera vez, República Dominicana es socio de FITUR, pero no solamente eso. Como decíamos al principio, ya el espaldarazo recibido por los reyes de España, República Dominicana, se coloca en los ojos del mundo en esta FITUR 2022. Escucharon usted? Previo a la apertura de este AFITUR, el corte de cinta de mano del presidente Luis Abinader, pero con la participación de los empresarios, en el caso del sector bancario, de mano del presidente del Banco Popular, Christopher Paniagua. También la presencia del Administrador General del Banco de Reserva, Samuel Pereira, y las palabras de manera muy especial del Ministro de Turismo, David Collado, quien dio paso a las palabras del Presidente Luis Abinader. Seguimos en este importante evento. Privilegiado de nuestro destino. Hoy vamos a firmar el acuerdo de cooperación que todo el año 2022... en conjunto para acciones para la promoción de República Dominicana en España. Adelante, señor Ministro. Queremos dar señales claras de que la Comisión y el Presidente de la República vienen a esta feria a firmar acuerdos que tienen un valor estimado en su totalidad de 1.400 millones de dólares para la República Dominicana e iniciamos luego del corte de cinta firmando este acuerdo con Iberia. este es el primer acuerdo que se firma en este momento, tenemos tres, están dos, también de igual importancia para nuestras autoridades y todo lo que significa para el desarrollo, el crecimiento sostenible del turismo en la República Dominicana. Y ahí está el acuerdo de cooperación. Nuestro país e Iberia. Muchísimas gracias, gracias. Señores, siguen la, la firma de importantes acuerdos. Para la firma del acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Turismo de la República Dominicana y la empresa Eurowings, una nueva línea aérea de expansa que viaja a diario a. Punto Cana y que a partir de finales de este mes de enero, específicamente el 29 de enero, ofrecerá dos vuelos semanales, nada más y nada menos que a Puerto Plata, la novia del Atlántico, y así continuar durante todo el año 2022. Adelante. Esta firma, firma, muy Esta firma es muy importante. El Presidente de la República ha venido con un mandato claro a esta Feria Fitur 2022 para reforzar el destino turístico de Puerto Plata y con esta firma garantizamos dos vuelos semanales durante todo el año 2022. Señores, seguimos en lo que es luego del corte de la cinta. Se han estado llevando a cabo la firma de dos importantes acuerdos. Ahora vamos a proceder a otro acuerdo también muy importante. Y procedemos Por polaco Rainbow Tours quien asegurará tres vuelos semanales a Puerto Plata desde las tres principales ciudades de Polonia y estamos felices de compartir esta nueva buena con nuestros dominicanos aquí presentes y si hay puertoplateños pues ya saben es un momento hay muy... puertoplateños por aquí Muchísimas gracias, Rainbow Tours. Estamos seguros de que iniciamos un nuevo y fructífero capítulo junto a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Mañana de hoy los esperaron al presidente de la república en la puerta de importante feria, se hizo todo un recorrido durante más de una hora y luego asistieron aquí eh, como un gesto de apoyo y de cortesía acabamos de hacer el corte de cinta y de inmediato firmamos tres acuerdos eh, con vuelos para Puerto Plata y acuerdos con Iberia que son significativos dando una señal clara de que vinimos a esta feria a cerrar acuerdos en favor de nuestro país y del turismo que está en el mejor momento en la República Dominicana ¿Cuál serán los montos que se margen? No de costo, sino de beneficio para el país. El monto que se tiene son 1.400 eh, millones de dólares en beneficio para la República Dominicana. Los acuerdos que estamos realizando con las líneas aéreas, con los hoteles, con los turoperadores, eh, el mercado europeo y lo que estamos viendo con acuerdos reales. Lo que estamos promediando es que República Dominicana tiene un impacto positivo de 1.400 millones de dólares con estos acuerdos. Estamos muy contentos de estar aquí. Muchísimas gracias, ministro. Ministro. En esta feria, de turismo. Eh, para Puerto Plata. Los puertoplateños de verdad eh, estamos viendo. de las necesidades de este importante polo turístico y por eso iniciamos esta feria firmando ya dos acuerdos uno con una línea aérea de alemania y otro de polonia y garantizamos cinco vuelos ya para puerto plata para nadie es un misterio que las debilidades que tiene el destino turístico de puerto plata y la conectividad aérea estamos aquí trabajando con transparencia con dedicación y de manera efectiva Señores, seguimos en lo que es esta importante cobertura FITUR 2022. República Dominicana como socio, seguimos pasando por algunos de los stands de lo que se presenta, las rondas de negocio, el acercamiento que tienen con empresarios, tour operadores y demás en esta FITUR 2022.